Si ven un anuncio de trabajo que les parece muy bueno, antes de ponerse en contacto, averigüen si esa empresa existe. Se puede buscar en internet. Cuando llaman, tienen que preguntar todos los datos necesarios para chequear la seriedad del puesto y dejarlos anotados a la vista de una persona cercana.